Segunda visita guiada nocturna al castillo de Molina de Aragón, un nuevo éxito de la Concejalía de Turismo de la localidad. Debido al éxito de la primera edición, la Concejalía de Turismo de Molina de Aragón ha realizado una segunda visita nocturna al castillo ambientado para la ocasión con velas y donde diversos técnicos de la oficina de turismo vestidos de época han realizado explicaciones sobre la historia, construcción y posteriores remodelaciones. Hecho destacable es que los visitantes deberían recoger sus entradas en la oficina de turismo de la localidad y en tan solo 10 minutos se agotaron las 100 plazas a las que estaba limitada la visita. Iniciativa muy reseñable donde los visitantes al acto han sido tanto vecinos de la población como turistas advertidos sobre la